Tipo de aporte. Sí ¿qué tal, cómo están todos. Bueno, mi nombre es Fernando Sautulio, Yo soy licenciado en kinesiología. Eh, mi asistente es Jerry Huesos, que está siempre conmigo. Eh, estamos siempre en el canal de YouTube Kinesalú TV. Eh, más o menos yo, lo, lo, mismo, lo mío va a ser, va a ser simple, ¿no? Este, yo, yo estudié en Argentina, después me revalidé acá y acá aprendí muchísimas cosas. Y para mí la fibromialgia en sí eh, no existe, no es un código que se le pusieron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 no no, no es, es como la esclerosis, la esclerosis múltiple ahora que se está hablando tanto por el caso de un senador en, en Argentina. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando para mí? Para mí es la queja del cuerpo. ¿no? Es una reacción de estímulos eh, ante las agresiones externas e internas que recibe el cuerpo y el cuerpo reacciona con un dolor o con una enfermedad. El sistema nervioso autónomo y el central, como dijiste vos ahí, muy interesante, muy bien, este, está totalmente desregulado, ¿no? Y hay formas de regularlo, ¿no? Para mí el diagnóstico es medio ridículo, o sea, tenés 18.11, te dijeron que te duele, y, y o sea no es como la espondiolistesis que está roto, está roto, está en la placa, se ve, o la hernia disco salió en, la, en el MRI, ¿no? Se cuentan... 18 puntos si 11 te dieron, tenés fibromialgia, así que todo el mundo debe tener fibromialgia entonces qué pasa, vos tenés eh, tres tipos de de agresiones en el cuerpo para mí y eso muy bien lo dijeron acá, las agresiones emocionales ¿sí? de las cuales ya hablaron bastante, o sea, no, de eso no voy a hablar y después tenés las agresiones bioquímicas y biomecánicas ¿no? entonces qué pasa, para saber que una agresión es emocional yo tengo que descartar primero que no sean las agresiones bioquímicas o biomecánicas, ¿no? Si bien las, lo bioquímico no es mi campo, nosotros sí estudiamos fisiología, estudiamos toda la, la, la fisiología del cuerpo humano. Entonces, ¿qué, ¿a qué yo llamo agresiones bioquímicas? Y esto es lo que siempre acá se dice, stop destructing forces, parar las fuerzas destructivas. Si yo estoy haciendo algo mal, el cuerpo va a reaccionar agrediéndome a mí, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenés con las... Para mí, con las, con las como sea, agresiones bioquímicas, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, los efectos secundarios de los remedios. ¿Cuántos pacientes a mí me vienen que toman 50 remedios y les duele todo el cuerpo? Claro, tienen, tienen un cóctel, tienen un cóctel ¿no? de efectos secundarios por todos lados. ¿Ese es yo el cuidado? No, no soy yo. Okay. Tienen un cóctel y todo eso les da efectos secundarios. El cuerpo no sabe dónde meterlo ¿eh? y da dolor. La comida inapropiada, de la que también hablaron, si yo le meto al cuerpo lo que el cuerpo no necesita, el cuerpo va a reaccionar, porque si yo le estoy poniendo al cuerpo alimentos que degradan las articulaciones, va a doler, ¿no? Y después, o sea que todo lo que entra por la boca que el cuerpo no necesita, lo va a producir en enfermedad o en dolor, todo lo que entra por la nariz, lo que estoy respirando, el, el, la polución ambiental que el cuerpo no necesita, va a reaccionar. En algunas personas va a dar una especie de patología y en otras personas va a dar fibromialgia o cualquier otra patología. Y por y después tenemos dos tipos de agresiones más, lo que entra por la piel, bronceadores, este cremas que nos ponemos que tienen petróleo, lo que entra por el pelo, yo conozco casos de cáncer, ¿no? por usar muchos químicos, hay estudios que dicen que por muchos químicos en el pelo, los chicos y los jóvenes hoy en día se pintan, se pintan el pelo, y eso tiene un precio, a la larga va a traer una patología. Entonces uno tiene que primero, en lo, en lo químico, ver qué estoy haciendo mal y tirar todo eso a la basura y empezar a hacer lo que está haciendo bien. Para eso tiene que con, eh, con hablar con gente de que se dedica a la piel, la gente que se dedica a la, a la nutrición. Yo me dedico a lo biomecánico, pero no puedo dejar de mencionar lo bioquímico, todo eso, porque es lo que la gente, yo veo que la gente hace las cosas mal, entonces el resultado es malo. Entonces, ¿qué pasa? Después tienes lo, en, lo bio, en lo biomecánico, ¿Qué es lo, ¿qué es lo principal que tenemos? La gravedad, la gravedad nos tira para abajo. ¿Qué ocurre cuando yo tengo la guía de vida que es totalmente gratuita y la pueden bajar de mi página web? ¿Qué pasa? Cuando la gravedad empieza a, acá tenemos una, acá tenemos una columna los, a, a aplastar la columna, tirarnos hacia adelante los agujeros de conjunción de las vértebras, comprimir a los nervios, por lo tanto somos seres electromagnéticos. El impulso nervioso no va a funcionar. Eh, como debería y eso pasa con el tiempo fíjense que esto pasa en la fibromialgia se da entre personas con 30 y 50 o sea que esos agujeros de conjunción y esas vértebras ya empiezan a pegarse entre los 30 y los 50 entonces tenemos que abrir esos espacios mejorar las columnas mejorar la espalda para mí la espalda es fundamental trabajarlo los hice el, yo creé el, el curso de body rod fit, no que es todo trabajo eh, con respecto a la espalda entonces tenemos los efectos de la gravedad, los efectos que pasa y, y hay otra agresión biomecánica. Bueno, el confort, yo siempre digo, en la guía de vida lo menciono, es la gravedad y el confort. Son dos cosas que nos afectan. El confort nos hace más, como decía vos recién, este, Mauro, más estáticos, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante que voy a mencionar ahora. que yo y Ya me llevan dos minutos mencionarlo y ya está. Eh, la, las cicatrices. Eh, Observe que la fibromialgia, la supuesta fibromialgia, ¿no? eh, se da entre mujeres, más en mujeres. Las mujeres son las que más van a la peluquería y se, se llenan de cosas en el pelo. Yo tenía pacientes viejitas que no dejaban de, y siempre están con dolores. Pero además, las cicatrices, las mujeres son las que más estéticas se hacen, ¿no? y la, las mujeres son las que eh, viven, eh, se hacen las cesáreas. Y las cesáreas, al muchos casos de fibromialgia, van a traer con el tiempo eh, dolores. Eh, hay toda una explicación, si ¿sí? viste todo un video sobre cicatrices, yo acá les puedo mostrar dos minutitos, me va a llevar, un curso que yo sí hice sobre cicatrices, en inglés, SCAR Relief Therapy, cómo liberar las cicatrices. En mi caso, yo tra he tratado pacientes con fibromialgia que se resolvieron bastante bien, dejaron de tomar la medicina, y me decían la paciente, no, ya no tengo que ir al médico, no, digo, al médico siga yendo, pero, pero.. O sea, eh, lo que pasa es que al cuerpo hay que darle un mantenimiento y hay que tener disciplina para lograr esas cosas ¿no? son pequeñas cositas que hay que ver yo utilizo los, la, te, la técnica MPS que es para aliviarlas para, para repolarizar las cicatrices para repolarizar las cicatrices que da unos resultados fabuloso yo digo esto porque yo traté pacientes con fibromialgia y, y, si, y si descartamos lo biomecánico y descartamos lo químico entonces es emocional el, el, un, un dolor puede traer como decía vos, el huevo o la gallina una emoción, un dolor puede traer una mala postura va a producir lo que yo dije y va a producir dolor y va a traer una emoción negativa o una emoción negativa puede con el tiempo producir una mala postura o un dolor o sea, funciona de los de, la, de los dos ejes ¿no? entonces bueno, con eso quería compartirles un poquito en forma en forma clara, ¿no? Pero pero hay hay soluciones para... Yo he tratado pacientes y que anduvieron muy bien, muy bien. Sí, sí me, sí, sí me Muchas necesito. gracias. Gracias por los aportes, Fernando. La verdad es que me, me parece bárbaro esto de, de los análisis de un caso, ¿no? Por ejemplo, que... Puede traer tengo... una mala postura, va a producir lo que yo dije y va a producir dolor y va a traer una emoción negativa.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 Parece esto de, de los análisis de un caso, ¿no? Por ejemplo, que tengamos nosotros una persona con fibromialgia, que presentemos el caso, el médico, que nos derive el kinesiólogo, que nos derive el profe de educación física, que nos derive el psicólogo, que ah. nos derive el nutricionista, y entre todos vamos dando justamente la devolución de, del tratamiento que estamos haciendo. Y si buena. en algún momento eh, vemos que estamos en meseta o que va empeorando, tenemos que ir viendo. ¿Hay alguien ahí que le está haciendo ruido? Si sí, por favor controla o, o puede poner en silencio. Creo que yo no soy. Eh, una cosita, también me estaba olvidando, los tatuajes, sí. los tatuajes son, son eh, las personas muy tatuadas tienen mucho, se, te están poniendo eso no solo es una cirugía, sino además están poniéndole a la piel, no están dejando respirar a la piel, los que tienen muchos tatuajes, están poniéndole tinta a la piel. ¿no? Eso puede llegar a traer también algún tipo de no hay estudios sobre estas cosas, hay o si sea, hay hay pequeños estudios, pero son conceptos que están surgiendo y que yo acá escucho, acá en Estados Unidos hago cursos. y Eso, escucho eso es bárbaro, Fernando, eh, me parece bárbaro empezar a, a agregar otros profesionales.